¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Es un nuevo video Y ya, día le quité el privado a los otros dos Ajá eh, voy a enseñar a cómo grabar pantalla Sí, como, a este no le hagan caso que no lo puedo quitar Porque se me bugueó. No le puedo, Ay, no, este no Ni cancelar, ni detener, ¿no? Así que no le hagan caso Cómo grabar pantalla en un Samsung A10 a A01 Core todos estos los que están viendo Este es el dispositivo Ok Vamos a Para enseñarles Cuál es el error Nos vamos a ir a una aplicación Para grabar la pantalla Esperamos tantito Aquí le vamos a configuración Por ejemplo Y esta es lo que nos sale Ok Ok Entonces Lo que vamos a hacer Como no nos deja grabarla Les voy a mostrar algo Súper bueno en la descripción les voy a dejar esta aplicación APK Editor Luego le ponen seleccionar un APK instalado Ya les va a cargar todas las aplicaciones que estén instaladas Ustedes tienen que buscar su aplicación La mía está, aquí está, movicen, ok Le dan a edición rápida Aquí, miren Aquí no le van a mover nada más que esto a ver, espérenme, déjenme se los rayo Nada más le van a mover eh, okay, Esto y eh, esto ¿Vale? Entonces aquí le van a poner como mínimo 21 Veo 2 y 1 Y aquí le van a poner del 21 al 32 Ahí no pasa nada Pero por ejemplo pónganle 22 para que sea más Así ah, yo le puse, ¿no? El único que le van a hacer, le van a dar a guardar. Ahí van a, va a estar procesando de un momento y cuando esté procesado, les vuelvo a grabar. Chicos, mejor así para que... Todavía no pasa nada, pero mejor así para que vean que no es falso ni Ahí van. Bueno, no es falso obviamente porque yo estoy grabando la pantalla, ¿no? <ríe> y ni modo que sea falso y yo, si, yo sigo grabando de pantalla. Y esto funciona con cualquier aplicación. Por ejemplo, si tienen algún otro tipo de eso. La misma configuración. en El primero es 21. Y el segundo es del 21 al 32. ahí como el margen. Pero les recomiendo el 22. Ya que es el mejor, se puede decir. Okay, aquí sí está tardando unos un momentos. Que la verdad, está, tarda un poco. Pero les va a ayudar mucho, la verdad. Yo... No hace mucho hice esto. Y ahora puedo hacer esto. Lo acabo de hacer en realidad. Pero bueno. Eh, ya saben, la aplicación se las dejo aquí abajo en la descripción. Es totalmente gratis, obviamente. Y pues. Eh, no sé qué más decir, ya que. ¿Y qué tal les fue su día? Pongan en los comentarios si quieren más tutoriales o si quieren que regrese. No creo que me vea mucha gente. Ojalá me haga famoso. Ojalá. Eh, quise. Pero no creo. Se imagino que este, este video se haga viral. Porque no, yo por lo menos en español no lo he visto. Ahí está, miren. Aquí le dan a cerrar. Se puede salir. Ahora lo que van a hacer es desinstalar su aplicación. Ay, no, no es necesario. Es desde, desde. aquí está. Des, un instalo o desinstalar. Aceptar. Se está desinstalando. Se instaló Movisan. Ok, se van a ir a su explorador de archivos, se pueden ir a. Se pueden ir a varios, pero yo les, por ejemplo, esta files. O yo también tengo el files pero pro, que lo compré. O también. es que me gusta más el files. No debí de haber comprado. O también puede ponerle el real premium. O el rare normal. Este. También lo pueden poner. Ya, yeah. el chiste es una aplicación. Luego de ahí se van a ir a todas las aplicaciones que les aparece el inicio Y van a buscar APK Editor Así se llama siempre Esta, APK Editor, ok APK Editor, lo abren Se van a este, a la única opción Y aquí, les aquí miren, no sé si bien no, Este no le hagan caso Este es el que nos interesa Ok, le van a picar Le van a instalar Esperan a que se instale Claro, recuerden que lo, lo tienen que haber borrado para poderlo instalar Aquí solo esperan a que se instale Y como decía, se imaginan que me haga viral Porque en español ni en inglés he visto ningún tutorial de cómo hacer esto Este es un amigo me ayudó, Porque es un tipo, progr es programador mi amigo Y yo lo ayudo a veces Entonces un amigo me ayudó a hacer esto entonces los quiero compartir, ya que la verdad sí, vi, sí estuve buscando mucho tiempo esta, esta opción en YouTube y nunca la encontré. En Google tampoco, ya que es un celular de gama baja y las gamas bajas no dejan hacer eso por el rendimiento. Pero eso no importa, ¿ok? Le van a dar a listo si quieren. Ahora ya si quieren que salen. Esperen... No, es que no sé si quieren Ay, pero... Ya lo perdí. Aquí está. No sé si quieran... Es que... ¿Cuánto tiempo vamos? Cinco minutos. No creo que me tarde mucho. Ok. Le dan continuar. Aquí le tienen que dar permiso. Aceptar. Continuar. Aquí le tienen que dar permiso. De la cámara. Y esto, ¿no? Ajá, ajá. A esto déjenme. Sí. Esto lo tienen que hacer. Por ejemplo, en esta aplicación. No es a fuerzas en todas. Ya que se como la primera vez que lo usas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. Y aquí ya nos vamos para atrás. Ningún ensayo. Ahora aquí le podemos picar, grabar pantalla... ¡Ay! Picar. Ajá. Ah, es que es el... Aquí sí. Aquí ya podemos picar aquí, grabar pantalla. Comenzar ahora. Y como ven, ya no me piden nada de eso. Y ahora estoy grabando con dos aplicaciones, si se puede. Eh, ah, sí, no me importa. Ok, entonces ya pueden ver... Que miren, por ejemplo, aquí estoy... Toca aquí para detener la grabación. Y pa ahí está el de abajo, el que yo uso. Entonces, ya vieron, miren. Aquí, Ay, así. Aquí ya está grabando. Y así solo se soluciona. Ya saben que, mira, aquí también se ve. No puedo aquí, esto. Ok. Entonces, voy a detener esta grabación. Espero haberlos ayudado mucho, chicos. Y pues, ahí, cerrar. Ahorita los voy a borrar. Entonces espero les ayudó mucho. Recuerden suscribirse, dejen su like. Si gustan, si no, no, pues la verdad, no soy mucho de subir mucho contenido. Aunque ahorita sí ya voy a empezar a subir un poquito más. No digo mucho, pero un poquito más sí. Y ahí no tienen